Hey, hola a todos, chavales. Seguimos con los vídeos de agradecimiento individuales y en este caso le toca al grupo Malsón, que nos ha apoyado también en este crowdfunding y queremos dar las gracias a estos tipos duros. Nada, que estarán con nosotros en el Castalla Rock, que nos veremos ahí en el escenario, así que de paso os animamos todos a acudir. Y os a invitamos a todos vosotros a que vengáis aquí a bailar. Y hacer unos Wall of Death y unos Circle Pits de estos guapos guapos. Y nada, muchas gracias amigos de Malson. Nos vemos pronto.